Vamos con dos de los últimos fichajes del Barcelona en este pasado mercado de fichajes. Empezamos por Condé. El defensor azulgrana Jules Condé ha hablado de la delicada situación de un Gerard Piqué que apenas ha jugado esta temporada. Lo dijo así, va a jugar porque es un jugador muy importante en el club y nos ayuda mucho a los jugadores que hemos llegado nuevos. Así lo dijo y dejó claro que no tendría problema en seguir ocupando el lateral derecho, el puesto que principalmente ha ocupado en estos primeros partidos. Me encuentro bien, seguro que hay cosas que tengo que mejorar. La posición no me incomoda, pero todo el mundo sabe que mi posición es la de central y prefiero de central. Pero si el míster me necesita ahí, no tengo ningún problema. Sobre Héctor Bellerín, juega de lateral derecho y es una opción más, pero es el míster el que elige. Así lo expresó el francés. También se mostró muy contento de estar en el club y confesó lo siguiente. No me ha sorprendido el nivel. Ya vi la segunda vuelta que hizo y también... Han llegado jugadores de mucho nivel, estoy muy contento de estar aquí. Por tanto, con D que se moja con Gerard Piqué, lo ve con muchos minutos esta temporada. Vamos a hablar ahora de otro de los fichajes de estas últimas semanas de Marcos Alonso y es que ya se ha presentado oficialmente con el Barcelona. Prácticamente en los últimos instantes del mercado de fichajes, el Barça concretó el fichaje del lateral Marcos Alonso en medio de las dudas una vez que las operaciones para traerle desde el Chelsea se habían congelado a causa de otras gestiones que debía llevar al cabo el club para ajustar sus cuentas en función del fair play financiero. Ahora el lateral izquierdo ya ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador azulgrana. Consciente del momento de reestructuración que vive el equipo azulgrana, el carrilero ha indicado que hay mucho por hacer pero está convencido de que el éxito solo será cuestión de tiempo y lo dijo así, este año puedo vivir muchas alegrías con este equipo que el presi y todo el equipo ha hecho. Más que soñar, hay que trabajar y con mucho sacrificio estoy seguro que llegarán las alegrías. ¡Empiezo mi camino! El jugador del Chelsea londinense ha manifestado su alegría y sus ansias por seguir los pasos de Marcos Alonso Peña, su padre, quien vistió la camiseta azulgrana entre 1982 y 1987. Estoy muy contento, es un sueño que tenía desde que mi padre me traía al Camp Nou, estoy muy contento por eso, por llegar al equipo donde triunfó mi padre. Con ganas de conseguir éxitos, que sé que la afición tiene muchas ganas, Alonso mantiene vivo el sueño de conquistar varios trofeos en su etapa como lateral izquierdo culé, haciendo valer su jerarquía en la zaga y no descarta ayudar al equipo. También en el apartado ofensivo lo dijo así, sus éxitos serán los míos y los de mi familia y los de mis amigos, espero aportar experiencia y si puedo meter algún gol, de falta o como sea, también bienvenido sea. Por tanto Marcos Alonso que cumple un sueño vistiendo azulgrana...